¡Va a estar de de mí que se preocupa de su vida tan infeliz mejor no vale que mi vida tú ni influya. quiere manejar mi vida y no puede con la tuya y porque la gente habla de mí que se preocupa de su vida tan infeliz mejor no vale que mi vida tú no influya. quiere manejar mi vida y no puede con la tuya De mí, a mi espalda son unos cagones. Sin la envidia fuera, amigo. Yo diría millones, las paredes tienen orejas en las poblaciones. Lo que hablo llegan oídos de personas sin cojones. Porque nunca ellos te lo dicen en la cara. prefieren contárselo a tu vecino que te tiene mala. Cuando los frías salen diciendo yo no hice nada. Esos putos le daría en su cráneo con un par de balas. Para que se calle pa' que no vale no a la calle. Porque no le poco el detalle, yo soy nadie. Para la Así mejor tapa tu boca Antes que lo haga yo Mi pollo va en tu cara choca Porque tienes el afán de hablar a los demás Cree que la envidia tuya la gente cambiará tu manera de pensar, sino la vuelta de la vida por ti lo harán, te digo esto, contate seriedad. le envías el homenaje a la medioquil, Si me envía, porque tengo demasiado méritos, si quieres yo lo mato con todo mi éxito, en la vida veo por lo mío, no por lo tuyo, si la por detrás es porque estoy adelante suyo, gente así la tengo la mira entre ceja y ceja, son puros lobos caminando con piel de oveja, La próxima que hablen de mí, no contestaré, la carán será mis amigas. Porque la gente habla de mí Que se preocupe de su vida Tan infeliz mejor no me hable Que mi vida tú no fluya. Quiere manejar mi vida Y no puede con la tuya Porque la gente habla de mí Que se preocupe de su vida Tan infeliz mejor no me hable Que mi vida tú no fluya. Quiere manejar mi vida Y no puede con la tuya El éxito de uno mismo Superas a uno mismo y no bajar el talento de otro con tu egoísmo, Así que baja los sumo con tu ego, son Si no será el comienzo de tu cataclismo, por eso en tu vida siempre fracasará. Tratando de bajar al otro, tú no. Será. Métete con alguien de mi familia lo lamentará y juro que tu cuerpo nunca más lo encontrará. No sabe tomar ni una pistola de juguete. Quiere conocer. Destaca Un K47. Quiere superarme, pero solo pisa a mí. Paso a hablar de otro, te deja como un payaso. Todo lo que dije, tómalo como un consejo. Si no quieres morir, nunca llegará. Viejo, no te bajaré, el dedo como cesas Si lo hace caso, escucharás esto en tu cabeza. Por ta, ta, ta, ta, ta. Porque la gente habla de mí, que